Hola otra vez. Continuamos con nuestros eh, videos de fisiopatología renal y en esta ocasión eh, abordaremos el tema, de, el tema de la insuficiencia renal crónica. Bueno, la insuficiencia renal crónica la podemos entender como la pérdida irreversible de nefrones lo cual va a llevar inevitablemente a un estado de toxicidad, es decir, de que nuestro organismo es incapaz de eliminar desechos. Y, y básicamente, si lo podemos mostrar, como esta figura que está aquí a la izquierda, quiere decir que a la medida que disminuye la cantidad de nefrones funcionales, la capacidad de filtrado glomerular eh, disminuye. Bueno, y, eh, vamos a abordar eh, eh, ciertos factores de riesgo más predominantes y cómo es el mecanismo por el cual genera una insuficiencia renal crónica. Entre estos eh, factores de riesgo está la presión art arterial alta o también llamada hipertensión, la diabetes, y otros como la enfermedad del corazón, eh, tener eh, un familiar con una, una historia de enfermedad renal en el caso de, de países como Estados Unidos, ser afroamericano, hispano, o nativo americano eh, o asiático tiene una prevalencia mayor de esta enfermedad. Y también ser, eh, el envejecimiento tiene un, un, una importancia en la aparición de la insuficiencia renal crónica. Bueno, primero vamos a, a partir por la hipertensión y su rol en la insuficiencia renal crónica. Aquí tenemos una caricatura de, de un nefrón con su cápsula de Bowman. Aquí la arteriola eh, aferente, la, la eferente y eh, eh, lo que representa esto es que la hipertensión significa un aumento de la presión arterial eh, en en la arteria renal, por lo tanto eso hace un aumento eso va a generar perdón, un engrosamiento de las paredes de los vasos de la arteriola aferente y eso va a generar una reducción del espacio que hay del espacio de los vasos aferentes que llegan al nefrón esto va a traer como consecuencia inmediata de que va a producirse una disminución de el, la tasa de filtrado glomerular. Bueno, esto parece un mecanismo normal de retroalimentación negativa, pero ¿qué es lo que va a desencadenar esto? Bueno, la baja de, eh, de la tasa de filtrado eh, glomerular estimula a nivel del riñón la producción de ranina, que vimos en la clase pasada que la ranina es una enzima, un factor eh, limitante en la, en, la, en, la en la producción de aldosterona y de eh, angiotensina 2, que regulan la presión arterial. Entonces, eh, esta baja de presión eh, arterial y baja de presión, por lo tanto, uh, del de de la tasa de filtración glomerular eh, va a generar una activación de este sistema, del sistema renina angiotensina aldosterona ¿ya? que aquí está puesto como la sigla RAS y eso va a tener un efecto digamos contrario al esperado que es esta baja en la presión en el glomerulo va a incentivar que se produzca una estimulación de la presión arterial ¿ya? Eso, debido a que el, el nefrón está sensando la presión arterial al producirse una baja va a aumentar va a tender a que se produzca mayor baja aún ¿ya? y eso no es un efecto no deseado de esto y esa va a ser la primera reacción entonces el resultado va a ser una mayor hipertensión bueno y esto en el largo plazo va a producir una glomeruloesclerosis ahora ¿Qué es la glomerulosclerosis? Es una, eh, esta es como una progresión hipotética de, de la llamada glomerulosclerosis focal y segmentaria. Ya. Primero tendríamos un, un glomerulo normal que está aquí en A. Ya, aquí está la cápsula de Bowman que lo rodea y que en un cierto espacio. Aquí están los vasos, los, eh, eh, la vascularización proveniente de las arterias, ¿ya? formando el glomérulo, y eh, lo que va a pasar es que se produce una hipertrofia producto del, de la disminución del, fil, eh, eh, del filtrado eh, glomerular, para tratar de mantener una tasa de filtrado, se produce un crecimiento del glomérulo debido a este aumento de presión, ¿ya? a esta hiperfiltración como es acá, y lo, lo que sigue a continuación es lo que se llama una esclerosis segmentaria, que es parte del, del glomérulo, empieza a atrofiarse, ¿ya? y después se vuelve ya más global, como en el caso de la figura D. Bueno, esto inevitablemente va a generar una lesión isquémica, o sea, falta de irrigación al glomérulo, y va a generar una posterior necrosis y pérdida del, del nefrón. La... Diabetes tiene un mecanismo eh, ligeramente distinto llamado nefropatía diabética que consiste en que hay una pérdida de estas células que recubren eh, el glomérulo que se llaman podocitos. También hay una expansión de, esta, de este tejido al medio del, del glomérulo que se llama eh, eh, del, eh, expansión del tejido mesangial. ¿Ya? Eh, y por un aumento de las células que hay acá. Y, esto, y además hay un engrosamiento de la membrana que, basal que eh, recurre al glomérulo Y esto lleva eh, también a una esclerosis del nefrón. Ahora, eh, ¿qué es lo que pasa en, en, en el caso? Bueno, como ustedes saben, la diabetes genera un estado de hiperglicemia y esto aumenta las llamadas eh, especies reactivas de oxígeno o llamadas ROS en este eh, diagrama. Y las ROS son una, una señal que produce varios efectos, uno que estimula los factores de crecimiento, factores inflamatorios y estrés eh, oxidativo. ¿Ya? y todos esos factores contribuyen a el cuadro bueno este es como un esquema de lo que yo mostraba en el dibujo anterior que es pérdida de podocito, una hipertrofia de algún de algunos de ellos y alguna atrofia de otros eh, una expansión mesangial claro con una mayor proliferación de las células mesangiales y también una esclerosis de eh, el nefrón y un engrosamiento de las paredes de las membranas basales que forman el, el, el glomérulo bueno ¿cómo eh, progresa esta insuficiencia renal eh, y de tal manera que genera una muerte masiva de nefronas del, del riñón entonces lo vamos a ver por en el caso de la, de la hipertensión ya que finalmente va a producir una pérdida irreversible de, de nefrones eh, primero que nada, hay, como habíamos explicado anteriormente en, eh, en, la, en la figura de hipertensión, va a haber una cierta hiperfiltración producto del aumento de la presión arterial. Y en la medida que vayan muriendo eh, nefronas, ¿ya? Eh, el flujo sanguíneo en vez de irse a esas eh, neuronas muerta va a empezar a generar un aumento de flujo y es lo que llamamos la hiperfiltración en las nefronas que eh, sobreviven. Bueno, entonces en, en esta etapa digamos inicial, eh, eh, esta, esta pérdida de estas nefronas puede ser compensada con este aumento de la eh, hiperfiltración glomerular. ¿ya? Entonces, se puede decir que en una etapa temprana esta pérdida de nefronas va, puede ser manejable por el sistema porque a través de este mecanismo de que van a tener más trabajo estas nefronas eh, que quedan. Ya, pero ¿qué pasa? Eh, que en la medida que se gatillan los mecanismos que ya discutimos en las diapos anteriores que generan esta eh, esclerosis glomerular, eso va a desencadenar mayor pérdida de nefronas. ¿Ya? entonces como un círculo vicioso nuevamente eh, eh, y en, en un círculo que va a generar mayor y mayor pérdida de nefronas entonces en una etapa tardía de este ciclo de mayor pérdida de neuronas lo que va a pasar es que se va a producir una disminución del filtrado eh, eh, glomerular una disminución en la producción de orina y se va a empezar a, a producir una acumulación de desechos tóxicos, es decir, un estado de uremia. ¿no? Ahora, esta etapa, estas eh, eh, etapas del estado tardío ya de la insuficiencia renal crónica va a producir varios efectos eh, metabólicos que son medibles, de hecho, que son eh, diagnosticables y que son manifestaciones clínicas. Eh, y vamos a revisar algunas de ellas, como el balance en sodio y, y agua, balance hídrico, balance del potasio, ácido y metabólica balance de minerales y osteodistrofia y otras manifestaciones como la uremia. Entonces, primero que nada, el balance de sodio y oxígeno. Una disminución en la tasa de filtración glomerular va a producir mayor retención de sodio y agua por parte del organismo. ya porque no, eh, va a haber mayor retención de sodio por lo tanto va a tender a, a tener más agua y eso va a generar un aumento de la presión arterial y eso va a generar un problema de un edema, ¿ya? un aumento del volumen sanguíneo. Entonces, en el caso de estos pacientes que entran en este estado, es importante re restringir la ingesta de líquido. ¿ya? Eh, eh, por otro lado, al, al, al, al, al tener un rango de, de control de volumen de, eh, sanguíneo que afecta la presión arterial eh, más limitado, eh, si esta persona es afectada por alguna condición de pérdida rápida de sodio y agua, como puede ser un vómito o una diarrea, lo hacen muy susceptibles a que en esa condición se puedan producir efectos muy nocivos. ¿Ya? Entonces eh, eh, la, la función de la regulación del volumen arterial, eh, o sea de la presión arterial por parte de la retención de, de sodio y agua, no está siendo cumplida, por lo tanto no hay mucho eh, homeostasis del control de esas variables en el organismo. Otro, eh, en la insuficiencia renal crónica, otro evento que eh, puede suceder es la hipercalemia dado de que eh, se produce disminución de la producción de esta enzima que se llama la renina por lo, y, eh, y como mostramos hace un momento el sistema de renina angiotensina aldosterona la eh, aldosterona controla al nivel de los túbulos el balance de la reabsorción de sodio ¿ya? Eh, entonces el, al producirse menos reabsorción de sodio eh, eh, se produce, perdón, eh, eh, a medida que se resuelve el sodio, aumenta la electronegatividad de, la, o sea, de las células que conforman la, la pared y lo, eh, lo que produce una, una, una tendencia más favorable a excretar eh, potasio. Al, al, al, a las zonas alrededor eh, de los túbulos. Por lo tanto, eso va a tender a aumentar el nivel de potasio a nivel de la circulación sanguínea. O sea, se va a producir una hipercalemia. Eh, otro, otro factor importante que se ve afectado eh, eh, por la falta de nefrones es la, el control del pH del organismo es lo que llamamos la a, acidosis metabólica dado que hay una disminución de la capacidad de excretar eh, eh, protones o hidrógeno y de generar eh, y, eh, iones eh, bicarbonato eh, dado de, de que el, los sistemas de regulación que son transportadores a nivel de, lo, de los túbulos proximales, los túbulos distales ¿ya? De el, um, del nefrón, eh, comienzan a desaparecer. Y ellos forman parte importante del control del pH de la sangre. ¿ya? Entonces al desaparecer estos mecanismos de control del pH, se puede producir una acidosis metabólica. Y la acidosis puede llevar a descalcificación de los huesos. ¿Sí? Otro eh, efecto que a nivel de la, eh, que es evidente de, de tipo clínico es que hay una disfunción del balance de minerales eh, y que generan una osteodistrofia. Por ejemplo, eh, dado de que eh, hay una disminución de la función renal, hay una di disminución de la capacidad de producir la um, hormona eh, activa, de la, la versión activa de la vitamina D que se llama calcitriol, que es una señal para controlar los volúmenes de fósforo. ¿ya? Se puede producir una hiperfosfatemia. ¿ya? Esta hiperfosfatemia puede desencadenar una síntesis de fa factores de crecimiento como esta. ¿ya? Eh, que a su vez suprime, disminuye aún más la producción de vitamina D, es nuevamente una especie de retroalimentación positiva. Y esto finalmente puede llevar a una, eh, la, una hipertrofia, perdón, hiperplasia de la glándula eh, eh, tiroidea y una sobreproducción de la hormona paratiroidea. Y con eso afectar el balance de calcio a nivel de los huesos y se puede producir una hipocalcemia y, y con la disminución, eh, recordemos que esta hormona tiene que ver con eh, tomar el, cal, eh, modular el uso del calcio de los huesos hacia los, eh, hacia el torrente sanguíneo y al haber una, un exceso de la producción de eso puede eh, producirse una hipocalcemia y con eso una osteodistrofia por pérdida de calcio en los huesos. Bueno, y con esto hemos eh, repasado los principales eh, eh, eventos que vinculados y que son relevantes desde el punto de vista clínico en la insuficiencia renal crónica y algunos me mecanismos que la caracterizan.